lo con una peseta? Sí, 25. 25, un cuarto. 25, ¿eh? La tercera parte de un peso. wow eh! 25. <risa> 25 años ininterrumpido esta expoferia mayorista eh, de comerciantes de la ciudad de San Francisco de Macorís. Y cada año supera el año pasado. Sí. Este año vemos muchos expositores. Como siempre, el comercio local apoya lo que es la exhibición de productos, pero también la venta de productos, también la parte artística para que el pueblo, además de venir a disfrutar en familia, pueda disfrutar las presentaciones artísticas que este año supera indudablemente el año pasado y a quienes invitados. Por ejemplo, hoy viernes eh, se presenta en Tarima el jefe, claro. Elvis Martínez, estará esta noche es parte en el este cierre de, de, de la, de, del día de hoy de la Expoferia... Eh, Mayorista 2019 en San Francisco de Macorís, aquí en San Francisco de Macorís. Es decir, que usted está a tiempo, apenas es el mediodía, de usted venir a San Francisco de Macorís y compartir con nosotros esta fiesta del comercio, y esta fiesta de toda la provincia de Duarte. Mira, que San Francisco es la tercera capital de la República Dominicana y está de fiesta. Y cuidado, ¿eh? Y, y cuidado, hasta cuidado. el próximo. Pisando los talones a Santiago ahí. Sí. Ya, Entonces, los, queremos... ya los gigantes le quitamos el cibao a, a Santiago. Ya, yo estoy muy segura de eso. Sí. Gigante hace, y tú. Hace rato, ¿eh? Mira, queremos invitar también a todos los que son eh, empresarios a que aprovechen esta expoferia. Ya que los productos de la canasta familiar están a un muy buen costo. Además, hay muchas, eh, muchos locales comerciales aquí para poder estar más de cerca con la gente y ofrecerle un servicio más directo. Entonces, queremos invitarlo a todos ustedes. Ya cocinó, ya organizó los niños. Vengan a compartir y aprovechar todo lo que está porque la seguridad, la seguridad está a flor de piel. Y además, los niños, esto es una expoferia totalmente familiar. Bueno, mira, hoy en esta hora que nos resta, tenemos muchas informaciones nacionales hay que felicitar a nuestro amigo, ahora es mi amigo, no, siempre ha sido D mi amigo dime, dime a ver si Octavio Dotel, es tu amigo, siempre lo dije sí. antes, durante y ahora pero ahora con ya, más seguridad, ¿verdad? No, no, siempre lo he dicho, eh. Alberto. Octavio Dotel es mi amigo personal. Eh, yo no metía la mano porque no sé claro, en qué tipo de negocio él está involucrado, pero sí ya la justicia eh, eh, lo liberó. su Ya está en su casa, claro con alguna serie de requisitos, eh, eh, no, tiene prohibición de, de salir del país, eh, tiene que presentarse eh, a la Fiscalía de Santo Domingo, en lo que el caso se investiga. Caliente el caso de César, bueno. el abusador, donde eh, hay informaciones ya, muchos medios han hecho eco, y nosotros ya tenemos el dato, de que César está tratando de negociar con las autoridades estadounidenses y dice, yo me entrego, pero solamente si es con las autoridades de Estados Unidos. No quiero ni que las autoridades dominicanas ni me interroguen ni tampoco me apresen. O sea, que él está negociando su entrega. César Emilio Peralta, el abusador. Pero ayer estuvimos a un abogado en nuestro escenario y decía que primero, si una persona tiene algo pendiente, debe de cumplirlo en el país. Entonces, no, depende como... porque está siendo solicitado por las autoridades norteamericanas en extradición bajo la ley kimping O sea... Ok, ahora sí. ¿Eh? Ahora sí. sí, porque Sabino lo dijo ayer. <risa> Miren, nosotros, Hiracho, por malo ahí al invitado de por Dios. Mira, eh, aparte de eso, Exacto. vamos a hablar. Sí, vamos a hablar, <risa> sí, vamos a hablar de, de otras noticias a nivel nacional que, que están ahora mismo, eh, bueno, calientitas. Eh, vamos a tener primicia para que usted, como siempre, se mantenga informado. A toda nuestra gente que está conectada, como tú dijiste, a través de Telenor a nivel nacional, nuestra gente en los Estados Unidos, diferido a las seis de la tarde. Por el, el canal América. Pero antes vamos a pasar con eh, nuestro amigo y hermano, nuestro cuñado José Manuel Frías, quien es el presidente de Publiarte, eh, la empresa eh, encargada del de, montaje de lo sí, que es esta feria Vamos por aquí entonces. Mira, te voy a dejar que tú pases del otro lado. y Yo voy a andar por no, ahí. Viendo, que tú dar paradita, sí. Tu producción hola, aquí. Hola, hola, hola, sí. hola. Hola, presidente. ¿Cómo está usted? José Manuel Frías, responsable de que esta expoferia pueda tener. Eh, la lucidez y el montaje que tiene este año. Bienvenido a nuestras cámaras del toque del mediodía ahora por Buenos primera días. vez. Gracias. Yo creo que lo primero es felicitar a Roberto Neris porque está es una producción en un totalmente vivo. Increíble de lo que ha sido este espacio que por muchos años 18 años. 18 años. Lo que, fue que un queda 18. ejemplo de lo que es hacer buena televisión. Yo los felicito. Uña, usted ha sido un precursor de lo que es la nueva televisión. Y este paso le auguro muchos éxitos. Va con la misma madurez que la persona de Roberto Neris. Con la misma carita. Exactamente. Entonces estamos en un horario eh, mucho más adulto. Eh, eso viene con la misma persona. Y yo creo que esto se augura igual que el toque de queda de las noches, el toque de queda del mediodía. Así es, este. es así es. gracias por esas palabras. Eh, personas como, como nuestro cuñado, que es cuñado mío de verdad, José Manuel Fría, pues uno se motiva ¿no? a seguir trabajando y esa es la idea. Eh, hacer una televisión eh, con los estándares de, de estos tiempos, hoy en día una televisión como nuestra estrategia de que Va conectada con las redes sociales, claro. por ejemplo, en este momento y más tarde eh, todo el contenido lo subimos inmediatamente a las redes del toque de mediodía para que así la gente se conecte y lo pueda ver en el momento y la hora que, que quiera. Pero queremos saber ya, eh, José Manuel, tú como presidente de Pulviarte, empresa que ya tiene varios años haciendo montaje no solamente de la expoferia mayorista en San Francisco de Macorís, sino también eh, está haciendo feria en Santo Domingo, en Sanbil, está haciendo feria, feria en Cienfuegos, en Santiago. ¿Y qué otra feria Puliarte está realizando en estos momentos? ¿Y cuáles también están en carpeta de comenzar Puliarte a organizar? Como no? Mira, tenemos gracias a Dios dos ferias en Santiago. Es Puamaprosán, acaba de pasar en junio. Es Puamaprosán en el Parque Central, una feria con 30 años. Gracias a la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago por confiar en nosotros para la organización de este evento. Recientemente acabamos de realizar Expo Cienfuegos en Santiago, una comunidad que está eh, tratando de hacerse municipio, de independizarse. Estamos trabajando con ello ahí. Tenemos en Santo Domingo dos ferias. En mayo acabamos de realizar Expo Provisiones con el Consejo Nacional del Comercio allá en la Plaza San Bill. Y tendremos con un franco macorizano, asociados ahora con un franco macorizano, Expo Tecnología en San Bill también con Otto Conce. Una de las ferias eh, más importantes que vamos a realizar este año porque es una feria internacional. La idea es que seamos la sede en el Caribe de muchas empresas internacionales de tecnología y de la vanguardia de lo que es la tecnología. Tenemos también pendiente en San Francisco de Macorís para cerrar el año una feria de un mes, la Feria de las Luces. Vamos a traer eh, durante todo el mes de diciembre, concluyendo en enero, una Feria de las Luces para que toda la familia pueda disfrutar de la magia de la Navidad. Y dentro de esa misma Feria de un mes vamos a tener una feria comercial como esta de cinco días. Bueno, creo ver, ¿sí? que publicarte está marcando la pauta, ¿no?, con lo que son las ferias en la República Dominicana. Y esta, que fue, entiendo, los pininos de Publiarte en organización de ferias, eh, no queda atrás. Vamos a hablar entonces de, de cuál ha sido el desarrollo de la Expoferia Mayorista 2019, que anteriormente, en sus inicios, era solamente feria mayorista. Ahora es Expoferia Mayorista. Así es, mira, esto ha sido... Esta feria tiene 25 años, por el esfuerzo de gente como don Eufemio Vargas que ha confiado realmente en que este pueblo puede a través de un evento como este obtener el desarrollo comercial empresarial pero además ser la verdadera puerta a lo que es el entretenimiento en lo que es la región del nordeste y eso es un grupo de personas eh, encabezada por don Eufemio que creyeron en que esto podía ser una realidad. A partir del año eh, del año de los 90 y pico, pues entonces viene Telenor a darle un giro, un cambio de modernismo a lo que es esta feria. En el año de, mil, eh, de 2009, nosotros entonces entramos a, a ser parte del evento eh, con Telenor a lo que es la organización de la misma y entonces nuestro compadre Julio Vargas pues confía a partir eh, del año eh, entonces 2014 en que nuestra empresa Publicarte pues sea la que eh, de lleno pues tenga la responsabilidad de la organización y hemos estado en estos eh, últimos cinco años en lo que es la organización de la misma. ¿Cuál ha sido la transformación, de, eh, principalmente de esta expoferia que estamos haciendo esta transmisión en vivo, desde aquí, desde San Francisco de Macorís? ¿Cuál ha sido la transformación en estos cinco años? Eh, qué, ¿Qué tiene diferente la feria? Ya hoy día, una feria totalmente adulta, estamos hablando de, de un cuarto de siglo, 25 años. Mira, nosotros podemos hacer lo que ustedes ven hoy aquí, porque hemos hecho un equipo de trabajo en base a lo que son todas las ferias anoche yo estaba hablando con una persona que le decía que nosotros solo podemos hacer esto económicamente esto es lograble porque ya hay un equipo que confía en que todo el año está trabajando con nosotros si esto fuera que lo hiciéramos solo para esta feria no pudiéramos hacerlo o sea lo que genera Solo esta feria no va para que nosotros los millones de pesos que cuesta el montaje que nosotros ahora mismo hemos logrado en esta feria. Pero todo lo que hemos hecho a nivel nacional nos permite tener una serie de equipos de trabajo con nosotros que hace que podamos hoy tener todo lo que tú ves hoy en ella. Una pregunta, hablando de equipos de trabajo, ¿de cuántas personas estamos hablando que trabajan ya fija en lo que es el montaje de las ferias a nivel nacional y las personas extra que se utilizan para, para el montaje o sea, porque esto es parte también de un aporte a la economía nacional con el movimiento de personas que trabajan y dependen de ganar un extra o un fijo con el montaje de la feria. Nosotros tenemos 52 personas nuestras pero aquí hay equipos de trabajo de diferentes empresas que sumarían 300 personas, las empresas que nosotros subcontratamos para la organización de todos los eventos alrededor de 300 personas pero esto genera, lo que esto genera en las empresas participantes, en lo que tiene que ver con la empleomanía es increíble lo que esto genera porque no es solo los empleados directos que tenemos nosotros, los empleados directos que tienen las empresas. Sí, bueno, lo, los módulos y las empresas, o sea, un movimiento muy fuerte. muy fuerte. O sea, Manuel, tengo el tiempo encima, pero me gustaría saber, por ejemplo, cada año eh, hemos visto que anteriormente participaba algún tipo de ministerio de, de, de, de, del gobierno, por ejemplo, Agricultura, participó varios años, pero este año lo, lo he echado de menos. ¿Qué estamento de gobierno central está apoyando este tipo de de eventos, que es un evento que mueve el comercio, por ejemplo, en este caso, del nordeste de la República Dominicana. Mira, nosotros en los últimos tres años hemos tenido de José Ramón Peralta y el Ministerio de la Presidencia un apoyo increíble para que esto se pueda hacer. El Ministerio de Agricultura es que el nuevo ministro decidió no participar en ferias. El, el o sea, lo... en ninguna feria a nivel nacional. La única feria que ellos participaron este año es en la Feria Agropecuaria ya. Nacional. Ya. Entonces, por eso, pero el Ministerio de la Presidencia es un hecho que eh, ha sido un soporte grande para nosotros. Bueno, eso es bueno saber que el gobierno de una forma u otra esté apoyando este tipo de ferias. También las empresas, veo que muchas empresas locales eh, están aquí eh, o sea, solamente por decir presente y apoyar este tipo de de eventos como es esta Expoferia Mayorista. Mira, la, la, el fuerte, lo que cimenta esta feria, son las empresas nacionales. Nosotros hemos querido que este año. O sea pues... que la empresa, las empresas locales no ha entendido en 25 años la importancia de participar en una expoferia. Bueno, no estamos haciendo ese, ese, te... ese intento de Pero que, en de 25 pueden... años y todavía las empresas de San Francisco de Macorís, porque me acaba de decir. Que Mira, mayormente empresas... el sostén principal son las empresas nacionales. El sostén principal son las empresas nacionales. O sea, es un dato que, que, que la Asociación de Comerciantes debe de revisar, qué está pasando porque esto es una empresa, digo, esto es una feria, principalmente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de San Francisco de Macorís. Sí, correcto. Pero recuérdate que el, el, no es el comercio, son las industrias las que participan. El comercio es... El, el intermediario entre las empresas. ¿Qué es lo que se quiere con una feria? La mayoría de las, de las asociaciones han querido que los suplidores de ellos, los suplidores, Nestlé, eh, La Fabril, todas esas empresas vengan a venderle directamente a los, a los consumidores. Entonces es se convertiría en el... una, una feria nacional, O sea, las empresas locales estarían mínimamente. Mira, aquí, aquí, hay, aquí hay un sostén de empresas. Mira, Agua María y Agua Rosa. Eso no hay ni qué decirle. Esos dos módulos están ocupados sí, siempre. Sí, sí. Ruamar es una de las empresas sí. que siempre ha dado apoyo a esta feria. Hay una serie de empresas locales que apoyan esta feria. Pero si vamos a hablar de en qué se cimenta económicamente la feria. O sea, o sea que, que ya el costo, porque. Yo tengo entendido que todavía esas empresas que tú mencionaste están pagando lo que hace 25 años atrás pagaban. Exactamente, Entonces, sí, así Señores, es. 25 años después, todo se ha disparado. O sea, no cuadra. Hay, hay, un, hay un problema, ¿eh? Pero bien, eso lo vamos a hablar eh, más detenido porque tenemos que ver y pasar con nuestra compañera Mayelin porque queremos que las personas que están en sus hogares ahora almorzando puedan tener la oportunidad de venir a esta feria que ya mencionamos que Luis Martínez estará esta noche. Mañana sábado estará Marvin, Marvin y el sí. sábado, el domingo cerramos con quién? Con Miriam Cruz. Miriam Cruz, ese es el plato fuerte. Pasamos donde Mayelin Duarte que está eh, eh, recorriendo algunos módulos de esta Feria Mayorista no, 2019. Adelante Mayelin.